Yuta Antigua base de sí. La resistencia sabrá qué hacer. Ha sido ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Ni de coña! Ah. no tengo dónde esconderme. debo salir de la ciudad. ¿Está ayudando? No quiero saberlo. Vale, ¡vamos allá! ¿Quieres ver poderes? ¡Allá voy! Identificación positiva. <tose> ¿Cómo lo has sabido? Yeah. Ya. ¿Quieres ver poderes? Allá voy ya. Es <risa> ¿Cómo lo has sabido? ¿Esos son granadas? eso es todo. ¡Ya! qué no les echamos a nuestros amigos...? Bonitos. Kanakia, échame un cable. Ni que fui contigo al retiro. Ah. Ah. Ah. Adiós, Jersey. Sujeto 1102. Puede clonarse a sí misma, casi a la perfección salvo por una variación en el color de los ojos. Las células se dividen por la mitad, creando dos individuos separados. ¡Ah! Es como una planaria, pero humana. Exacto. Y retiene todos los recuerdos del sujeto original. 0925 puede generar potentes descargas de energía, y hay al menos media docena con habilidades ígneas. ¡Estamos construyendo un arsenal! ¡Poder programable bajo nuestro control! ¡No más héroes! ¡No más errores! Te toca la siguiente dosis. Me siento bien. Estuviste seis meses en coma. Hace un rato apenas contenías la tos. Unas cuantas dosis más de mi fórmula regenerativa... ...y tu tratamiento se habrá completado. Aún ponen velas a los pies de esa estatua. La habría derribado. De no ser por ese martillo. Olvídalo. ¿Por qué hacer creer que sigues preocupado por los Avengers? Que mi gente se encargue. Debemos lanzar los adaptoides. Tienes razón. Quizá esta versión sea más... potente. ¿Estabilizada? Casi. ¡Ya! ¡Esto es increíble! Ha llamado a Yusuf Khan. Deje su mensaje y le devolveré la llamada. Hola, Abu. Seguí tu consejo. He venido al retiro con Nakia y las demás. ¿Puedes creerte que aquí no hay cobertura? He, he tenido que subir hasta esta cabina para poder llamarte. En fin, uh, tenía razón, nos estamos divirtiendo. Uh, vuelvo tarde el domingo. Me portaré bien. Te quiero. Ah. Vale, todas las teorías de la conspiración de Internet dicen que este cañón es la base de la Resistencia. Son mi única oportunidad. Al menos sé que hay alguien por aquí. Ah, típico de mí, viajar por todo el país persiguiendo rumores. Pero... Los rumores locos son lo único que tengo. ¿Qué está haciendo Ima aquí en medio? ¡Ah! Por fin. Algo que no está hecho de rocas. ¿Es buena o mala señal? resistencia aquí están tiene que ser aquí oh no Ima ya los ha encontrado ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hola? Esta era su base. ¿Dónde estarán ahora? Quizás se escaparon antes de. No. Algunos debieron escapar. Tienen que estar por aquí, en algún lado. Mejor sigo mirando. Solo necesito subir más arriba para ver dónde estoy. No te enfades, Abu. Solo estoy estirando las piernas. con todo esto. Mis padres también lo harían, pero para mal. ¡Ah! ¡Ah! Increíble. El quimera. Están ahí. ¡Ah! No me creo que los haya encontrado. ¡Ah! ¡Estoy hablando sola! Uh, ¡Vaya! Uh, ¡Lo conseguí! La resistencia tiene que estar aquí. Creí que tendrían guardias arqueanos o algo. Luces. Fijo que hay alguien. ¡Ups! Uh... Abajo estaba la sala del rector. Será mejor que vaya arriba. Debo de estar cerca. la cubierta de mando. ¿Dónde están todos? La gente dormía. Pero hace cuánto tiempo de eso? ¿Esos androides de ahí fuera asustaron a todo el mundo? Está lleno de polvo. Uh, no, tienen que estar por aquí. Ah, uh... Hola. ¿Quizás se escondieron en la zona de la tripulación y se encerraron allí? Ah, cómo no. Tengo que reactivar la electricidad. Hmm. Quizá haya un interruptor o algo que pueda activar. <ríe> Kamala. ¿Hola? ¿Entonces algo más les asustó? Suena como si se estuviera cayendo a trozos. ¿Cómo es que sigue aquí? Es muy ligero. Tenías razón, Capi. El terrígeno era algo poderoso. Hay alguien salir de aquí